Y ahora Matado está, está aquí con tres chicas del Instituto Franchi Roca, profesora. Yo estoy encantado, me estaban así picando los ojos, yo privado, privado, privado. Chicas, a ver, Paola, Ingrid, Carla, ¿me van a decir qué han aprendido hoy aquí en esta fiesta de Gran Canaria Accesible? Pues hemos aprendido que todos somos iguales. Qué bien, ¿y tú qué has aprendido? Que que tiene no sé que todos somos iguales y que no tienes que despreciar a las personas por tener silla de ruedas o alguna misibilidad eh, Ingrid es que está emocionada, Ingrid está emocionada, <risa> ella no sabe, no le salen las palabras. <risa> Carla, ¿tú qué has aprendido hoy? Yo aprendí que tengo que tratar a todos por igual, tengan síndrome de Down o algún defecto, por así decirlo, que tampoco. Y estoy muy contenta de las actividades que se han hecho hoy recordarles que entre todos tenemos que colaborar para eliminar todas esas barreras arquitectónicas de comunicación mentales chicas me dan la palabra que van a ayudar sí que van a ayudar de verdad pues vamos a mirar a los amigos del facebook les decimos todo gran Canaria, accesible muy adiós